El editor de texto de Moodle eh, lo vamos a encontrar en todas las herramientas y recursos del aula virtual. Funciona como un procesador de texto, como Word, como el de OpenOffice. Entonces, en este vídeo le vamos a describir las principales opciones o botones de la barra herramienta del editor a través de una etiqueta. Lo primero que vamos a comprobar es qué editor tenemos habilitado en nuestro perfil. Vamos a la parte superior donde está nuestro nombre y apellido y accedemos a la pestaña Preferencias. En Preferencias accedemos a Configuración del editor y tenemos que tener seleccionado o Editor por defecto o Editor TinyMCE HTML. Es el mismo editor y es el editor que tiene más opciones. Después está el editor HTML y el área de texto plano. Pero como les digo, tiene que estar seleccionado uno de estas dos. Seleccionan si no lo tuvieran y le dan a guardar cambio. En el caso que estuviera seleccionado, pues le damos a cancelar y volvemos al aula virtual. Página principal y accedemos a nuestra aula virtual. Pues una vez que tenemos comprobado el editor que tenemos habilitado, vamos a activar la edición. Y vamos a crear una etiqueta. Etiqueta agregar. Pues, este sería el editor que tiene todos estos botones, opciones, en la barra de herramientas. El primer botón que nos va a permitir, pues, ocultar o desplegar todas las opciones. Y después hay una serie, una serie de botones que nos van a permitir, pues, darle formato a, al texto. Vamos a poner de ejemplo. Vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, bienvenida al aula virtual de la asignatura. Si seleccionan todo el texto, podrán centrarlo, ponerle negrita o cursiva, un, un, elegir un, una fuente, el tamaño. Incluso pueden seleccionar una parte del texto o todo el texto y ponerle un enlace que sería el icono que aparece aquí con una especie de cadena y aquí pondríamos el enlace, por ejemplo, el enlace a la página al campus virtual y cuando sea un enlace externo al contenido del aula virtual les recomendamos que siempre pongan ventana nueva para que en una pestaña o en una ventana se quede el aula de la asignatura y en otra este enlace que están facilitando a, a los estudiantes. Insertamos y como verán, pues se queda remarcado como si fuera un enlace. Otra de las opciones o botones relevantes es que pueden insertar una imagen, un vídeo, incrustar un archivo, incluso también incrustar un vídeo de captura. Por aquí si seguimos, ya hemos dicho la fuente, el tamaño. Aquí está para insertar un código. Si quieren incrustar un vídeo de YouTube, pues aquí tendrían que acceder al código HTML e incorporarlo aquí y actualizar. También se puede insertar una tabla, una tabla, perdón, y por último, a este botoncito que está al final me permite ampliar esta ventana para trabajar mejor el contenido que, que estoy incorporando en esta etiqueta. Y si volvemos a darle, volvemos otra vez al tamaño normal. Vamos a también a insertar una imagen de prueba, que sería ir aquí a insertar imagen, buscar o cargar una imagen, y subir un archivo. Buscaremos en nuestro ordenador, en nuestro directorio, alguna imagen. Voy a elegir esta. Y subir ese archivo. Insertamos y le damos OK. Pues hemos añadido un texto con un enlace. Y hemos puesto una imagen. Vamos a guardar cambios. Y aquí tienen una etiqueta con un pequeño texto y una imagen. Lo vamos a poner en la cabecera de esta aula virtual como bienvenida al aula virtual a los estudiantes. Pues estas serían las opciones que nos permite el editor que ustedes pueden en cualquier momento comprobar y configurar diferentes etiquetas o textos en las diferentes herramientas y recursos de, de Moodle.